Mire lo que le traje. Señoras y señores, tengo el orgullísimo placer de presentarles Alarga. a los robadores de Cuyo. ¡No! ¡Robadores! ¡Robadores! Escu Gracias. <risa> 30 centavos la ficha una miseria compadre 30 centavos la ficha una miseria compadre hay que meterle parejo mientras las patas aguanten de tanto andar en la viña el mosto se ha hecho mi sangre Jornada, de la mañana a la tarde Enterrarse entre los surcos Bajo un solazo que arde Hay que tomar el racimo Como una niña del calle El capatán le rezonga Cuando algún grano se cae Si la vendimia es de todos Parte. No tiene ni más ni menos Él solo pide su parte Salud Y sí. se lo no merecen Escúchame una cosita, escúchame Qué viejo estás aguato! Así no y el pelo blanco, un Escúchame eso que dice cantan ustedes. La vendimia de todo. ¡La vendimia! ¡Es de todo! Eh, bueno, sí, la verdad es que la vendimia es una fiesta popular, pero a veces.. Sí, y se usa con excusas políticas, económicas y capaz que manipulan un poquito la vendimia, me parece, ¿no me parece? Escúchame, ¿qué me a cantar? Esa canción que hicieron ustedes una vez en la vendimia. ¡Ah, nace! No, el canto a Vendimia, la marcha de la Vendimia Sí, la hizo la buena moza en el 2011 ¿Y el recuerdo de la gente es por la Vendimia de la buena moza o porque se suspendió? <ríe> no, no Sí, vendimia... que, se, que mocos se mandaron, ¿eh? Lo no, veíamos no. de arriba nosotros Lo esa, pasó? Esa Vendimia para nosotros fue un escollo Que la entienda el que quiera